Ok, yo estoy ahora en el programa de Premiere, Adobe Premiere, voy a buscar el video que yo quiero editar el audio, es este. Lo voy a arrastrar y lo voy a introducir aquí, voy a soltar el, el, el botón del mouse y aquí yo tengo en esta sesión gris, aquí hay una flecha donde oculta esa flechita que está ahí pequeña, lo que hace que me oculta o me desaparece, me oculta o me abre. Eh, la parte de la masterización, por ejemplo, yo voy a poner un poquito grande para que ustedes vean, miren, ahí están los canales, este último, que miren ahí donde dice master, aquí, en esta parte que nosotros vamos a poner todos los efectos, entonces, le doy aquí a la flechita y me voy a enfocar en el último, le voy a dar un clic, y lo primero que yo voy a buscar es un ecualizador, el ecualizador eh, lo que hace que me pone el sonido de manera uniforme, entonces vamos a buscar el que dice parametric, equalizer, lo aquí. Luego le doy doble clic, y voy aquí y selecciono donde dice mejoramiento vocal, aquí en la última. ¿Okay? Miren cómo se pone la onda. No voy a entrar mucho en detalle ahora, bien, porque no es necesario. Recuerden que estamos haciendo un video que tenga calidad de audio dentro de lo sencillo. Entonces, aquí si yo quiero, le vamos a remover... Eh, el, el, el ruido, vamos a poner Noise Reduction y vamos a darle de noise ahí lo que va a hacer es que me va a eliminar el ruido de manera eh, ligera, le vamos a dar aquí de manera ligera ¿okay? entonces luego ahora nosotros vamos a buscar el compresor entonces el compresor se encuentra aquí entonces Multivan Compressor le doy ahí, le doy doble clic al compresor y voy a seleccionar esa misma que dice broadcast luego de eso voy a abrir y voy a buscar el removedor de clic este que está aquí ah le quería decir que el compresor ese de noise lo que hace es que remueve o quita los sonidos pequeños de fondo ya sea el viento que un pequeño viento que haya o cualquier sonido de background en el background en el fondo lo que hace es que lo remueve ok lo que hace es que remueve cualquier ruido entonces el compresor que es este que está aquí que dice multiband compressor el compresor lo que hace es que regule el volumen si una persona habla muy alto entonces lo lleva a un nivel más bajo si habla muy bajito entonces lo sube a un nivel de manera que el volumen sea lo más uniforme posible cuando una gente te hablando. Eso es muy importante. Por ejemplo, los artistas siempre le comprimen la voz. Para eso mismo, de manera que si sube mucho el volumen, eh, no puede hacerle daño al que le está oyendo. Y por último, vamos a buscar el máster. El máster es ese, mírenlo aquí. En especial, busco el máster y venlo ahí. Entonces el máster es el es como el, el audio. Nosotros no vamos a subir el audio completo. Vamos a ver. Voy a poner esto un poco más grande. Recuerden que nuestro audio debe estar entre... Ahí está en cero. Lo vamos a poner en menos 10. Recuerden que debe estar entre menos 6 y menos 12. Entonces en esta sesión me da... Aquí miren estos numeritos. Menos 6 y menos 12. Vamos a probar. Ok. En la sesión de máster, ¿verdad? Debemos seleccionar donde dice... Claridad sutil. Ok. Claridad sutil lo ponemos. Entonces... Recuerden que lo pueden dejar en el mismo menos 10 si ustedes quieren, ¿verdad? Entonces vamos a probar cómo se escucha. Si no ponen claridad sutil es posible que el audio se oiga un poquito eh, deteriorado o pierda como la, el, el, el audio natural de la voz. Entonces vamos a ver cómo se oye. Multiplico por 6 y me va a dar menos 12. Entonces ahora yo abro paréntesis. Si ustedes se fijan, el sonido sube un poquito más de menos 12. A mí me fascina cuando queda ahí. Queda sumamente claro, queda cómodo para el oyente y excelente. ¿no? Luego después de que ustedes terminan su audio, lo que queda es exportar. Recuerden que también ustedes pueden grabar el documento. Dejan el documento grabado de manera y cuando tengan otro video que lo quieran eh, arreglar el audio. Solamente tienen que arrastrar y no tienen que volver a poner todos esos todo esto que pusimos aquí. Y lo harían más rápido. Eso sería un, un consejo. ¿Ok? Nada señor. Nos vemos la próxima. Y hasta luego.